respecto a este febrero no que en la historia de bolivia pues, ha dejado páginas terribles no es cierto páginas que nos han marcado definitivamente como sociedad algunas páginas que lamentablemente se han ido olvidando se han ido perdiendo allí no es cierto eh, con el paso del tiempo ¿Qué me cuentan de 1879 ¿no? que poco y nada se ha dicho hoy muy poquito no es cierto alguna que otra mención pero eh, uno de los hechos probablemente más dramáticos de la historia de nuestro país y lo vamos a hablar un poquito más adelante uno de los capítulos más tristes de la historia de bolivia que fue justamente el momento en el que empezó Empezaba a gestarse la usurpación eh, territorial de nuestro país, ¿no es cierto? El cercenamiento de nuestro acceso a las costas del Pacífico, que seguramente ha ido marcando un poquito el rumbo futuro de la historia de nuestro país. Esta situación en la que nos encontramos hoy, que probablemente tenga cierto grado de parentesco con aquello que pasó hace ya tantos años, eh, 144, para ser precisos, con la invasión antofaga, hasta que luego, obviamente, tuvo su desencadenante el 23 de marzo de 1879, pero que, claro, comenzó con eso, ¿no? Que se consumó aquel 14 de febrero. Insisto lo vamos a hablar un poquito más eh, tarde. Pero ahora quiero simplemente apelar un poquito a su memoria. Le voy a tocar esa, esa tecla que tenemos todos ahí en el cerebro, en el corazón, en el alma, para recordar un poquito estas imágenes. Quiero mostrárselas, por favor. Solamente usted las tiene presentes, las va a recordar, ¿no es cierto? Eso, eso tiene el cerebro de particular. Eh, vamos a ir despacito, ¿sí? Vamos a ir despacito. Les voy a pedir que, que frenen, por favor, aquí un ratito, ¿sí? Que frenen un ratito, que me vuelvan... Esa imagen, por favor, congelame esa imagen, congelame esa imagen... Eh, porque vamos a poner eh, eh, la, la cuestión en, en situación, ¿sí? La, la imagen donde está el militar arrodillado, disparando, esa imagen. Congélemela esa imagen, por favor. ¿Sí? Eh, se dice, ha quedado así instalado, que hace 20 años, justamente, este 12 y 13 se completaron esos 20 años, hubo francotiradores en las calles de La Paz, y, lamentablemente, en esa su tarea, ¿no? como francotiradores, se llevaron la vida de mucha gente, más de una treintena de personas, y dejaron aproximadamente un medio millar de personas heridas a bala. Esta es una polémica que se ha instalado y se ha dicho en esta esquina, que es la de la Comercio y la Genaro San para quienes conocen La Paz, estamos hablando de una cuadra en dirección de la Pérez Velasco hacia la Plaza Murillo, en esa esquina estaban estos señores disparando. ¿Hacia dónde estaban disparando estos señores? Les voy a pedir, por favor, que vayan a la siguiente imagen, donde se veía el edificio. Hay un edificio ahí, busquen, por favor, esa imagen. Un cachito antes, un cachito antes, un cachito antes, un cachito. Hay ese edificio, ese edificio. Ese edificio está situado justamente en diagonal al lugar desde donde se estaban haciendo esos disparos. Esto está ya prácticamente frente a la Plaza San Francisco. ¿No es cierto? Queda un costado de ese edificio donde funcionaron mucho tiempo los fabriles, la COP. En esta esquina exactamente, ¿qué hace la Mariscal Santa Cruz cuando llega a la Plaza San Francisco? ¿Qué sucedió en este lugar? En este lugar lo bajaron de un disparo o de varios disparos al portero del edificio. Un ciudadano que en ese momento se encontraba en el techo, se encontraba en el techo cumpliendo algunas tareas y fue alcanzado justamente por balas. El hombre cayó en el techo, inmediatamente se hizo un llamado para que pueda ser atendido y llegan al lugar personas que están justamente en el ámbito eh, médico, ¿sí? para brindarle el auxilio respectivo al portero del edificio. ¿Quiénes fueron estas personas? la doctora Carla Espinosa, médica profesional, que llegó junto con una enfermera, ¿sí?, de nombre Ana Colque. Minutos después de la circunstancia que le toca vivir al portero del edificio, esa misma circunstancia atraviesan la doctora Espinosa y la enfermera Ana Colque. ¿Por qué? Porque ambas son alcanzadas por balas, en el mismo lugar, mientras ellas procedían a atender al portero, a seguramente salvarle la vida, brindarle los primeros auxilios, ellas también cayeron. Ana Colque cayó herida fatal, fatalmente, y la doctora Espinosa también, cayó gravemente herida. La diferencia entre una historia y la otra, ella es Ana Colque, era Ana Colque, la diferencia entre una y otra es que Ana Colque ya no está acá, es una de las tantas víctimas de ese febrero negro. Y ella, la doctora Carla Espinosa, que ahí la tienen en esa fotografía, hoy sí está con nosotros. Y está aquí con nosotros esta noche. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿20 años? 20 años. Y la memoria es fácil, ¿no? Ya nadie se puede esos 20 años rostrosos. La gente se olvida muy fácilmente. Sí, realmente. Los primeros años fueron de entrevistas, de reportar, de, eh, de homenajes. Y ahora nadie se puede esos hechos rastrosos de febrero negro. ¿Cómo fue? ¿Lo conté así, más o menos? ¿Fue lo que pasó? Sí, algo eh, fue casi similar. Eh, Ana nosotros nos llamaron a, de, para la asistencia de personas heridas, desde el día 12 de febrero nosotros asistíamos a la gente, le dábamos medicamentos a los hospitales y lamentablemente el día 13 eh, Ana Honchi se adelantó a mí cuando yo subía a las balas de la edificio que ella bajaba ya fallecida, herida y luego subía con unos compañeros para para poder salvar la herida de Bill Nelson de Anchieta, el torcero que estaba en el techo de la edificio. ¿Ana no llegó a tomar contacto con el portero? Eh, no, porque. Porque cuando, ya, su, cuando subía fue alcanzada por las balas. Sí, él, no, él en era. El en el techo. En el, en el mismo techo, ella fue alcanzada por las balas y la bajaron ya herida. Mientras ella bajaba, yo me estuve con ella cuando la bajaban, yo subía con otro personaje más para salvar a la herida. ¿Y qué pasó en ese momento? Eh, cuando subimos, eh, bueno, el señor se estaba retorciendo en el techo. Estaba es, vivo. Estaba vivo. Estaba vivo. Entonces yo era otra mujer, decidí subir en una escalera en A. Yo jalado y las personas abajo decidieron. Cuando yo subí, saqué la escalera y no recuerdo más. ¿No recuerdas más? No. Hasta ahí uh, yo tuve la conciencia de... de que salvado y no recuerdo más, hasta meses después ¿no? cuando la se veía hospitalizada totalmente destrozada en el rostro con se puede mil eh, bueno, ahora las tengo, ¿no? se neurológicas y físicas todavía las tengo eso fue um, un día muy duro para el país para mí, para mi familia, para todos eh... ...lo que seguramente algunas de las personas... ...que en ese momento le acompañaban a la doctora Espinosa ...le habrán contado qué fue lo que pasó... Sí. ...fue alcanzada por esas balas... exacto yo, ...disparadas de ese lugar podría ser... Eh, ...la verdad es que los entones de se ...dan un, un informe diferente... ...que mucha gente conoce... ...pero bueno, todo quedó ahí... no ...los, eh, los militares fueron... Eh, han sido atuantos de toda de toda uh, situación. Y tú, mi caso te doy. La bala que alcanza la doctora, ¿cuántas balas alcanzan a la doctora Espino? Una sola que deja acá, una bala de grueso calibre. ¿De grueso calibre? Sí, si, de, de, uh, bala de guerra, que entra así y sale todo el procededor del cuello, o sea, toda la, oral, ¿no? toda la cavidad oral. ¿Toda la cavidad oral. Sí. Y el, ¿Y el hueso, el maxilar? Eh, o sea, pelitas, todo el hueso, la parte de la lengua y muchas lesiones. Aparte de la bala, yo traes como tres nexos de cabeza, sus morales cerebrales, fracturas craneales, una, una un sinfín de lesiones, ¿no? Me la médula, bueno, pero Dios bendito estoy acá. Seguro. Eh, no está que ¿no? Eh, ¿Eran Ana, compañeras? No, Ana, Ana era del Hospital de Ciencias, yo no la conocí lamentablemente, pero sí pido por ella, porque es un alma bendita. Correcto. Eh... Enseguida vamos a poner un poco el contexto, qué fue lo claro que pasó que sí. aquella vez, porque han pasado 20 años, han transcurrido 20 años y posiblemente algunos eh, hayan perdido de vista. ¿Qué fue lo que determinó esta situación tan violenta que, reitero, se cobró la vida de más de una treintena de personas y dejó más de medio millón de ellos Muchos heridos, como el caso de la doctora Espinosa, con lesiones muy graves, gravísimas. Sí. Hay mucha gente que ha quedado incapacitada para poder caminar, para poder desplazarse, oh, okay. eh, han perdido miembros, ojos, oh. brazos, piernas, etcétera, fue... Fue una masacre sí, ese febrero. Eso, Especialmente a, un, a uno de los heridos que salinaba junto conmigo. Sí, adelante. Eh, un bombeo, un bombeo voluntario se tenía paz en el amarillo y le dieron un abrazo en, en el ojo, ¿no? dio con muchas afueras. pero también, Dios bendito, vivo. Seguro. Eh, estamos en contacto con mi, nuestro compañero William Waiwa. Él es eh, periodista de esta casa y eh, le hemos encomendado la tarea de ir a saludarla a Doña Vicenta Quispe, viuda de, de, de Colque. La mamá de Ana. La mamá de Ana. Jorge, también mucho tiempo. ¿Se conocieron? Nos conocimos no con no, el papá, la mamá, el niño de Ana Jorge. ¿Qué, qué, era, ¿Qué edad tenía el niño? Era, de... Hace unos dos, una, dos años, tres años, ¿sabes? chiquitito. Ya, o sea, un niño joven, ¿no? Seguro. Eh, no sé si está ya nuestro compañero William, ¿sí? Vamos entonces contigo, William. Eh, cuéntanos. Ahí estamos justamente ya con la señal. Eh, quiero saludarte a ti, por supuesto, a través tuyo, a doña Vicenta Quispe, que ha tenido la amabilidad, la generosidad de, de abrirnos un ratito las puertas de su casa para hablar un poquito de Ana esta joven enfermera que lamentablemente hoy ya no está con nosotros y que es una de las tantas víctimas que dejó ese febrero negro aquí en nuestro país. Contigo, William, bienvenido y un cariño grande a la, a la mamá. ¿Cómo estás, gringo? Buenas noches. Efectivamente me encuentro acá en la zona bajo Tacagua eh, en la casa de Vicenta Quispe. Eh, donde eh, prácticamente vivía Ana Colque Me encuentro con la mamá en este caso, ¿no es cierto? Y extra cámaras comentarte, gringo, que comentábamos y me comentaba cómo se ha enterado eh, de, de ese día y cómo ha impactado a la familia. Eh, un gusto saludarla y señora, muy buenas noches. Eh, coméntenos un poco, por favor, cómo se entera de esta eh, terrible situación. Buenas noches a ustedes jóvenes del canal. Gracias por entrevistarme. Nunca voy a olvidar de mi hija, que me lo han quitado la vida. Me recuerdo ese día que ha pasado a la una, una y media, dos de la tarde, me he enterado que mi hija... Bien, con las disculpas del caso, corte la música, no es necesario. Eh, con las disculpas del caso a nuestra audiencia, sí. seguida vamos a tratar de retomar nuestra señal una vez más. Lamentablemente nos ha jugado un poquito mal. Ya desde ayer vamos a tratar de, de hacer la corrección. Eh, Carla, a propósito de la mamá, eh, ustedes iniciaron una, una acción, ¿verdad? Hicieron una sí. presentación ante la justicia. Exacto, pero no entrenamiento no es ese grupo militar... Como tú lo notabas, eh, se ven en las evidencias del de odio. Eh, algo sobre mi brazo te dieron y no se fueron nada, fueron encubiertos, todos fueron hasta premiados con un viaje a Hong Sí, y, bueno, yo no decidí nada, ¿no? Sí, me atendieron en, en Chile de emergencia y lamentablemente, mi hasta ahora continúa, eh, no recibí el deshacimiento de los, de los eh, atados heridos. Eh, bueno, así estamos, ¿no? Combatiendo la vida. ¿Se cerró el caso en la justicia? Se cerró en la justicia A ordinaria. En la justicia militar, ¿no? O sea, en las dos justicias se O sea, es como que aquí no pasó nada. Aquí no pasó aquí nada. Aquí no hubo ningún muerto, no o sea, hubo ningún herido. Claro, y todos pasamos al refuerzo. Porque, como decíamos antes, principio, la memoria es tan frágil. Y, bueno, ahí estamos, el personal de salud no mide, ¿no? Siempre adelante, siempre un mandil blanco al frente de, de la salud y de la vida. Seguro que sí. Estamos en el afán de. De volver a tomar la señal con nuestro compañero William... seguidita te esperemos tener suerte... ...para poder seguir escuchando un poquito... ...a la mamá de Ana Cole, que es la enfermera... ...que lamentablemente perdió la vida... ...¿cuándo falleció Ana? ¿Inmediatamente fue? ¿O la eh, llegaron, llegaron a llevar? Ese mismo día. Ese mismo es día, mi ya Como, en el hospital. Eh, todo, yo tomo porque yo... ...cuando ella bajaba las claro. gradas... ...la bajaban a ella herida... ...no sé si era ella ya fallecida. ...yo nuestro trouxé con ella... ...nos usamos en las gradas... Ya bajado, ya la bajada en el. Qué Yo, terrible, qué, qué historia dramática. Eh, fue en el lapso de, de una hora su lesión y la niña, ¿no? Impresionante, impresionante. Bueno, eh, ahora sí parece que tenemos la posibilidad de establecer nuevamente el contacto. William, a ver, cuéntanos, estábamos escuchándola con atención a la señora Vicenta Quispe, con las disculpas del caso volvemos entonces. Adelante, por favor, compañero. Muchísimas gracias, eh, gringo. Efectivamente, acá estamos con la mamá de la enfermera, eh, Ana Colque Quispe. Eh, nos comentaba precisamente un poco, en este caso, eh, la experiencia, eh, cómo han recibido la eh, noticia de ese día tan terrible. Bueno, eh, seguimos, por favor, eh, comentarnos la experiencia de ese día tan terrible. Sí, ha sido así un fatal lo que nos hemos enterado al saber que mi hija ha caído en el impuestazo del GONI y así año tras año, año tras año, cada febrero siempre lo recordamos a mi hija, nunca lo podemos olvidar, lo tengo todos los días en mi casa presente. Ese día, por ejemplo, ¿qué es lo que usted estaba realizando? Yo estaba cocinando, estaba con el bebé, me estaba cocinando ese día, un, ese 13 de febrero cuando su hijito empezó a llorar, a llorar, a llorar incansablemente, por nada quería calmarse. El, la guagua estaba adivinando lo que estaba pasando con su mamá. Cuando me arrojaron de la calle, parece que hay una noticia, a ver, ve televisión, me dice, y veo que era Ana Choque, no era Ana Colque. Entonces ese ratito yo ya me adiviné que era mi hija. Entonces me he alistado y fui al hospital a ver, entonces entré al hospital, los doctores y las enfermeras me dicen, cálmese, cálmese. Yo pensé que mi hija estaba herida o algo hecho, no, muerta, no quería verle muerta. Cuando jalan un cajón, ahí estaba mi hija durmiendo, para mí ella estaba durmiendo, le dije, levántate, salí, vamos, ¿qué haces? La sangre como agua estaba saliendo dentro del cabo. ¿Ese día estaba con usted en la mañana o en estaba haciendo mañana, sus prácticas? En la mañana, día antes igual fui, el día 12, igualito ha ido, mami, ¿cómo van a pelear entre policías y militares? Mi cuñado es policía, mi esposo es militar, ¿cómo van a pelear así? No hay entendimiento. Mami ha faltado, como ella era enfermera en coro-coro, ha traído, tenía... Es mariposas, tenía no sé qué cosas para colar, todo el instrumento tenía. Ha faltado en el hospital, mami, voy a llevar. Ha llevado, el día 13 de igual manera ha llevado, voy a llevar estas cosas para poner inyectables. a tus heridos llegan, llegan, llegan, no sabemos con qué vamos a, a curar, todo eso. Se ha llevado, me dijo, mami, te dejo encargo a mi hijo, esa mañana el 13, mamita, te dejo encargo me hizo a tocar su carita el día 12, cuando el, el Goni había salido del palacio. Dice que en, en ambulancia ha salido, ellas enfermeras, sentado sobre él, había salido, en él, y un, un piedrazo había recibido y una un vidrio menudo le había quedado en su carita. Me hace a tocar, mami, ayer me han sacado alto. ahora un hito profundo se había entrado. Me hace a tocar, bien finito su carita, le ha tocado así. Ay, me dice, mami, ahora pues, estoy yendo, voy a ir, pero te encargo a mi hijo, mami, te encargo a mi hijo, cuidado a mi hijo, me lo hagas sufrir, cuidado, mami, llore, no vas a hacer llorar, te encargo así, encargando, encargando, se ha ido. No ha salido conmigo más, hasta las Rodríguez, de las rodríguez ella pie se ha ido, en auto habrá ido, ¿cómo habrá ido? Yo también me he venido a este lado, comprándome, me he venido. Así se ha despedido esta mañana encargándome a su hijo, pero hasta ahorita su hijo no lo desamparo, siempre está conmigo. El mejor regalo que me ha dejado mi hija es su hijo, un lindo hijo me ha dejado. Ahorita está prestando su servicio militar en viaje, está en el infantería, ¿cómo es? En el cuarto. ¿Su hija estaba eh, haciendo prácticas eh, en el hospital? Estaba el último año de su último año de estudio, ese mes tenía que terminar y el día en marzo ya tenía que empezar a trabajar en coro coro, ya tenía que estar trabajando ella. Eso me dijo mi, mi hija, mami es el último, ya me voy a ir a trabajar allá, voy a trabajar, me decía ella. Así ya despedido joven mi hija ese día. Han transcurrido ya 20 años 20, de ese día. Eh, ¿Usted ha encontrado justicia de este hecho? No, nada. Que pues, va a haber justicia para nosotros, para el pobre. Nunca hay justicia. Todo es así, nomás así. ¿Qué será? No, no hay justicia. Hasta ahorita seguimos, pero uh -huh. no hay justicia. Eh, gringo, eh, no sé si tienes alguna eh, consulta. Eh, acá eh, la señora eh, Vicenta pues, está viendo el programa, eh, está escuchando también el, el relato de la doctora, está siguiendo atentamente to toda esta entrevista. Eh, nada, simplemente agradecerle por la, por el coraje, por la fuerza. Eh, qué palabras de una abuela, ¿no? decir, me ha dejado el mejor regalo mi hija, que es mi nieto. Ese nieto que seguramente no recordará muy claramente a su mamá, ¿no es cierto? Era muy pequeñito cuando lamentablemente su madre fue, fue abatida por esas balas cobardes allá en febrero del año 2003. Eh, no sé, quizás Carla, si quieres saludarla, nos está escuchando en este momento sí. allá la, la, la señora, señora Vicenta. Señora Vicenta, un gusto ella, tal vez recordando nuestros 20 años de, de padecimiento. Todo lo mejor, los mejores deseos para usted, su esposo y el hijo de Ana. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, doctora. Igualmente, gusto de verle, doctora. Tanto tiempo no nos hemos visto, doctora. No sé dónde estará. ¿Qué es de su mami, doctora? Ya no nos hemos encontrado tantos años, doctora. Gracias por uh, uh, saludarme. Yo también a usted, doctora ni respeto a los italianos de parte mía y e de, de mi mamá, que están lado como siempre, las recordamos con mucho hey, reino sé, en todo nuestro traje y padecimiento y vía truces de esos tiempos. Todo mejor sin la licencia en Italia. Gracias, doctora. Muchas gracias. Muy amables. Eh, muchas gracias a la bueno, gringo, a Bueno, de esa manera hemos conversado acá eh, precisamente. Eh, me comentaba que esta es la única eh, fotografía que tiene eh, de su hija Ana Colque. Eh, prácticamente todas las fotografías, todos los recuerdos, Mira. se lo habría llevado su hijo, ¿no es cierto? Lo que me comentaba también. Eh. Todo se lo ha guardado mi hijo, se lo ha guardado en su cuarto, se lo ha guardado. ¿Cómo se lo habrá guardado? No hay, no encuentro, él le ha recogido todito y el único que está colgado para prenderme vela cada lunes, así entonces, el único que tengo aquí en mi cuarto. Bueno, eh, todavía su cuarto de la eh, enfermera Ana Cole, que está ahí. ¿Está? ¿Está? está, está, tiene su cuarto, su hijo está ocupando y yo aquí en mi salita lo tengo a mi hija presente todos los días. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros eh, con este reporte, luego de haber escuchado este testimonio, volvemos contigo, gringo. Muchas gracias, eh, muy amable William, otra vez. Eh, qué conmovedor esto, ¿no? Qué historia terrible. Triste, triste verte saber de, de que un niño ha decidido su madre. ¿no? Eh, la vida es así, bueno, nuestro destino, el destino de Ana y el niño ha sido este. Pero seguimos adelante, tanto el hijo de Ana como la mamá de Ana, de Vicente. Así es, eh, lindo tema decirte, si, de recordar no, de no, esos claro. días, de a mi madre sufriendo, es muy duro, es muy duro. Muchísimas gracias, eh, Carla. Ha sido realmente una... Una alegría darte ese abrazo que nos dimos a, a tu entrada, nos, nos conmueve tu fortaleza y nada, lo tuyo es un, un canto a la vida, un ejemplo fantástico a seguir. Muchísimas gracias por tanta fortaleza y, bueno, algún día llegará la justicia. Dicen que a veces la justicia es, es divina en última instancia. Habrá que, habrá que depositar la fe en aquello. Esto es todo sí. Dios me no, ha acompañado en, en ese trayecto, a mi madre, a mi padre, a mi familia, a todos aquellos que han estado conmigo de verdad en los momentos más duros, a todos aquellos que tenían han dado un, una oración, que le han dado un abrazo, y entonces, mi mamá decía, háblate de la mano del Señor, y yo estoy acá, le Gracias por todo, gracias a todos. Muchísimas gracias. La doctora Carla Espinoza, que estuvo ahí cerquita, ¿sí? seguramente muy cerquita, habrá visto de cerca la, la muerte, como la vieron eh, tantas personas ese, esos dos días, 12 y 13 de febrero. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se llegó a ese escenario? Pues resulta que eh, el país se debatió una crisis económica terrible, producto del modelo que ya estaba prácticamente extinguido, pero que se insistía, modelo económico, eh, que llevaba a Bolivia al desastre. En ese momento, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, estamos hablando de febrero del año 2003, estaba necesitando recursos. Necesitaba cerrar el déficit fiscal del año anterior, no le alcanzaba para pagar los aguinaldos, para pagar los sueldos de diciembre, y tuvo que recurrir a los organismos internacionales, así los llaman de manera bastante piadosa, Fondo Monetario Internacional en particular, para que justamente le permita recibir un monto, que eran 140 millones de dólares. 140 millones de dólares. Nada más que eso. El Fondo Monetario, fiel a su estilo, hizo recomendaciones, porque ellos nunca te imponen nada. Ellos simplemente te recomiendan. Te dicen, mira, si quieres acceder a este crédito, si quieres tener estos recursos que nosotros te podemos dar, tienes que someterte a esta receta. Tienes que seguir estos pasos. ¿Cuáles eran esos pasos? La posibilidad de implementar un impuesto al salario. Salarios paupérrimos, bajísimos. Miren ustedes que aquella vez... El salario mínimo nacional no llegaba ni a los 60 dólares. 60 dólares. Eso ganaba un trabajador en nuestro país. Un poquito menos de 60 dólares. Comenzó con eso, con esa idea que tuvo Sánchez de Lozada, ese domingo por la noche, cuando a través de la cadena de televisión anunciaba y decía, les pido un pequeño esfuerzo, un esfuerzo más que va a ser el último. Y a partir de ese esfuerzo, tras él, van a venir mejores días. Nos va a ir mejor, nos va a ir bien. Se fue caldeando la situación y días después se produjo ese enfrentamiento que ustedes están viendo ahora mismo entre policías que disparaban de una de las esquinas de la Plaza Murillo y los militares que estaban en la otra esquina, al lado del Palacio o desde el Palacio de Gobierno, el Palacio Quemado. Los policías al lado de la Cancillería, donde estaba el Grupo Especial, el GES, ¿verdad? Grupo Especial de Seguridad. Y bueno, los primeros muertos fueron justamente los de ellos los de policías y militares, que se enfrentaron de una manera brutal. La chispa fue la que pusieron estos jovencitos, estudiantes del colegio Ayacucho en aquel momento, que se dirigían a hacer una protesta a la Dirección Departamental de Educación, aquella vez en la calle Limani y que a algunos se les ocurrió, tirar unas piedras, lanzaron algunos objetos contra el palacio, exactamente, y del palacio les respondieron con granadas de gas. Los chicos se enardecieron y ahí empezó el desastre. Este desastre que arrancó el 12 de febrero y... Después de una noche de terror, la noche entre el 12 y el 13, eh, finalmente terminó el 13 con un saldo, reiteramos, de más de una treintena de muertos. Fue, eh, fue terrible, fueron momentos terribles. Quiero compartir con ustedes estas publicaciones de los periódicos de ese tiempo. Los he pasado hace un ratito, por favor, esos, esos periódicos, a ver si los tienen. Vean ustedes, por favor, esta noticia. El FMI dio luz verde al impuestazo a los salarios. ¿Se dan cuenta? el Fondo Monetario Internacional, el que le iba supuestamente a prestar el dinero a Sánchez de Lozada para poder cerrar el déficit. Ellos son los responsables de ese desastre, ellos son los responsables de estos muertos, ellos son los responsables de estos heridos. Es muy curioso cómo después de unos días, los funcionarios de, esa organi de ese organismo internacional, del fondo, salieron muy sueltos de cuerpo a decir, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Impresionante. Sigan, por favor, hay otros recortes, ¿sí? Vamos a recordar un poquito qué pasó aquellos días. Siguiente. ¿Lo tienen? Ahí. ¿Por qué se produjo esa violencia? ¿Por qué los muertos? ¿Por qué los heridos? El modelo y el impuestazo. Siguiente, por favor. Periódicos de la época, ojo. Siguiente. A ver si lo tenemos. El FMI ofrece su, comillas, apoyo total al gobierno de Sánchez de Lozada. Dale, si hay otro. Siguiente. El FMI pidió rebajar los salarios en 12%, salarios que eran de menos de 60 dólares. Pero eso también tiene una historia que no muchas veces se ha contado. Y es que cuando llegó la propuesta del FMI para que se aplique el impuestazo a los salarios, se había previsto que aquellos salarios serían los que sumen cuatro o cinco mínimos nacionales, de cuatro a cinco. Pero resulta que a Sánchez de Lozada se le ocurrió decir, calcúlenme por favor cuánto más tendríamos si pudiéramos aplicar desde un salario mínimo, es decir, al que ganaba menos de 60 dólares, también le vamos a aplicar el salario. Y claro, cuando le dijeron que el monto era mucho más significativo, él se entusiasmó y nos llevó a este desastre. Miren ustedes cómo termina parte de esta historia el Fondo Monetario Internacional aceptó reducir el déficit fiscal de 8.6% a 6,3%. Es decir, terminó aceptando. Pero antes tuvieron que pasar los muertos y después tuvieron que pasar los heridos. Carla ha apuntado a aquellos que en su momento apuntaron contra ella, apuntaron contra Ana Colque, apuntaron contra el pueblo y desgraciadamente nunca fueron sometidos al rigor de la justicia, ni la militar ni la de los civiles, ninguna, ninguna, impunidad absoluta. Aquí también queremos hacer una, una fuerte, un fuerte señalamiento a quienes fueron los promotores de este desastre, a los que operaron como funcionales locales para que aquello se haga posible, pero sobre todo aquellos que desde organismos como el Fondo Monetario Internacional y otros solamente han sabido hacer recetas para hacer sufrir a la gente, para hacer morir a la gente y para que la gente termine herida. Han pasado 20 años. Qué fácil decirlo, qué terrible llevarlo como en el caso de la mamá de Ana, que no la tiene más, y como el caso de Carla, que ha tenido que convivir con, con otra forma de vida, que ha cambiado la vida, definitivamente. Totalmente, yo nunca no lo a hacer la niña, pero por suerte vuelvo a trabajar, eh, Continúo estudiando, intento superar esos días duros, ¿no? Yo estoy acá eh, solamente gracias a la fortaleza mía y la de mi familia. Ya a mi hijo, tiene mi motor de vida, Octavio. Octavio. Octavio. Aquí está el Octavio. Ha Aquí. venido a acompañar a la mamá. Valió la pena todo eso, ¿no? Valió vale. la pena, aferrarse a la vida. Exacto. Luchar y luchar y luchar. He aprendido tanto, lindo. Eh, valorado tantas cosas. He fortalecido el tarate. Respeto a mucha gente. Respeto a mis colegas. Se, se enfrentan día a día en lo asistencial. Ayuda a no puedo ser asistencial. Todos sigo trabajando en salud. Sin transancia. Qué bien, cara. Larga gracias. vida, larga vida, todo nuestro cariño, nuestro respeto, nuestra admiración para tu mamá, para ti, para Octavio, por supuesto, que es hoy tu, el, el, el motor, motor de tu de vida, vida, como tú bien lo has dicho. Así. Y nada, eh, que llegue la justicia divina, que ojalá así. Llegue, que así sea. Así. yo soy Dios soy estado conmigo hacia el momento y siempre lo he Ni de ni charino. tú lo sabes, gracias. Por favor. ya no, no ese cerebro negro, en el que mucho. Seguro que sí, no lo vamos a olvidar. Eh, un cariño grande a la señora Vicenta, que allá desde su casa nos ha estado acompañando, siguiendo, contándonos también un poquito de su sufrimiento. Eh, con estas imágenes, para que nunca jamás nos olvidemos y para que nunca más se repitan, pero fíjense qué cosa de la vida, ¿no? Eh, unos años después, 2019, caramba, qué cosa parecida. Pero ojo, que esto tuvo su correlato en octubre. Pero seguramente en octubre lo estaremos conversando. ¿Qué momentos? ¿Qué cosas que sucedieron hace ni más ni menos que 20 años? Qué fácil decirlo. Qué duro cargar con esta cruz. Venimos.